problema, porque esto puede ser tranquilamente cualquier cosa, cualquier tipo de dato de nuestro sistema, y posiblemente la clase no esté preparada para trabajar con cualquier tipo de dato que le puedan pasar. ¿sí? Entonces existe algo que son las restricciones o contrains, que son estas, que eh, restringen el uso de... Mejor dicho, restringen el dato que va a reemplazar ese comodín genérico, ese tipo t, eh, cuando instanciemos la clase, ¿sí? Esta primera, les muestro cómo se usan. Sí, acá agregamos where t, dos puntos, y eh, la restricción que nosotros queramos. Por ejemplo, la primera es struct. struct sabrán que son los datos eh, que llamamos nativos, ¿sí? int, flow, double, ta, ta, ta son estructuras. Entonces, ¿qué quiere decir esta restricción? Bueno, que lo único que eh, le voy a poder pasar, por el único eh, tipo que voy a poder reemplazar este t, van a ser tipos valor. Acá en este ejemplo mmm, va de fiesta porque... Eh, es un short, pero por ejemplo, yo quiero persona, una lista de personas. Ya empieza que no le gusta. Sí. Me dice que el tipo aceptado debe ser un tipo de valor que no acepte valores nulos. O sea, un struct. Igual creo que en. en que hay structs que pueden ser nuleables, pero no importa. Eh, sí, eh, eh, este ejemplo sí. Este ejemplo sí, pero vos podés tener, no sé, otra clase. Vamos a crear otra clase. Vamos a llamar equipo. y Que va a ser eh, también genérica. Voy a tener equipos que van a ser de distintas cosas, de personas, de alumnos, de gatitos, de, no sé, de lo que sea, ¿sí? De cualquier cosa puede ser el equipo. Bien, eh, volviendo al tema de las restricciones, entonces. La primera, Struc, solo admite que sea reemplazado por un tipo valor. La segunda... Es la contraparte, digamos, que solo sea reemplazada por tipos de referencia, ¿sí? Si yo hago where, t, t o el parámetro que sea, v el que sea, ¿sí? Eh, class tiene que ser un tipo de referencia, unmanaged eh, no puede ser un tipo de referencia, hay algunas restricciones que son eh, excluyentes, si es una no puede ser la otra, ¿sí? Esta implica que es un struct, entonces no podría ser, eh, no, podría, no podría usar las dos al mismo tiempo. Las descripciones también se pueden, eh, se pueden solapar o usar varias y combinarlas. Por ejemplo, eh, bueno, sigamos, voy a hacer este new que eh, debe tener un constructor público sin parámetros, y el tipo por el que vaya a reemplazar, eh, tiene que tener un constructor público sin parámetros, puede ser de una clase específica o sus derivadas, ¿sí? especificando el nombre de la clase, o especificando el nombre de la interfaz, de una interfaz específica o sí, una interfaz, o puede ser eh, de otro tipo, de otro tipo genérico también. Por ejemplo, en este caso el tipo U. Vamos a ver, por ejemplo, podemos combinar las, las, las restricciones que sea eh, que sea un tipo de referencia y que además tenga un constructor público sin parámetros. Eh, Ok, me pide que lo haga en una sola instrucción. No. Si tuviese más parámetros, por ejemplo, parámetro U, también podría, sí, bueno, que U sea un tipo de valor, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que acá combiné dos restricciones. Una recomendación de, de la documentación es que cuando usamos combinaciones de restricciones dejemos la combinación que exige que tenga un constructor público eh, y sin parámetros al final, ¿sí?